Hola gente YouTube, yo también en este nuevo video, estamos aquí jugando Genshin Impact En esta ocasión me a jugar multijugador Este me dijo que quería ayudarme <ríe> O sea, no es suscriptor Pero me dijo, oye, ay ayudo a la gente Y yo, bueno, yo quiero matar a este boss Que es el boss de hielo, ¿dónde está? El boss de hielo Y... y neta Ahí está el tipo ya <ríe> Ya está ahí, ya va, creo que tengo el lago. A ver. Y quiero hacerme el voz de hielo, pero el, el, el o sea, yo soy nivel bajo todavía. Y el vato creo que es bastante nivel como para ayudarme. Entonces, voy para allá. Voy para allá, ya debe estar cayéndose a madrazo ya. A ver. Yes. ¡Listo! ¡Vamos! ¿Ya se lanzó? ¡A la madre lo que le baja! A ver... Yo tengo a First Dale, dale desde lejos Porque... ¡A la madre lo tumbó! A ver... Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, Y lanzo la ulti. Lanzó la ulti. Wey, este vato está roto. No manches. Qué chido. O sea, no dejó que el boss hiciera nada. Bueno, sí, acaba de hacer algo. ¡No! ¡Me va a matar! Ah. Me va a matar a Fish. No, puede ser. Oye, ese vato se lo madrea. Mira, mira, mira. <ríe> ese vato está rotísimo. Ah, no mames. ¿Qué? No puede ser que me haya muerto. Y yo soy un genius. Porque... <ríe> soy un genius. Porque el bosque de hielo y yo lanzándole vaina de hielo lol 40 de resina uf. uf uf uf gracias estoy grabando para mi canal canal canal ya va, ¿por qué, qué censuró eso? Por eh. si te quieres pasar a ver. Soy JM. Música y juegos. Bye, bro. Gracias. Gracias. <risa> el vato. El vato me ayudó, güey. ¡Qué chido! Bueno, ya hicimos lo del boss. Y esto más que todo es un video cortito. Para eso. Ya el vato me ayudó con el boss. Y, y subí, subí de experiencias. ¿eh? Los bots dan experiencias de... Aventuras, sí, ciudad sí, van Y logros también Qué chévere A ver Pero el vato está rotísimo O sea, le dio tres madrazos y ya le había bajado vida Pero me mataron a Fish Así que vamos a darle Una chuletita Y ya la revivimos Y con <ríe> Le hacemos la ulti Y ya, queda, queda lista Queda lista Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video Dale, Suscríbete y comenta A ver, lanzate una pose ahí Bárbara Creo que ya no va a hacer nada hasta que Hasta después de un rato Pero bueno, ya saben eh, Den like, esto fue súper rápido Mira, mira la bailando Qué linda, qué mona es Qué adorable Bueno eh, fue muy rápido porque o sea, el vato vino, dijo que me quería ayudar. Y yo, ok. Pero ni siquiera es suscriptor. Pero si te llegas a pasar por este video, ya sabes, gracias por ayudarme a matar al boss. Y por por, por que haya más gente como tú que le guste ayudar en este juego. ¡Cállate, bárbara! Linda, hermosa, preciosa. Preciosa, mírala, qué mona. Chaito